Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡Qué pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez lo con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Esta cancha que es la número 23, compañero presidente del programa que comenzamos el año pasado a través de Petales, será otro Betis, que ahora se ha sumado a esa gran convocatoria por la vida y por la paz que usted ha hecho. Esta es una cancha por la paz, una cancha que lucharon los muchachos de aquí, que incluso en esa lucha tuvieron que enfrentar a, bueno, a grupos violentos y lamentablemente murió uno de los compañeros en la lucha por la recuperación de esta cancha pero hoy está una cancha para la vida, para la paz producto de la lucha de la comunidad organizada y especialmente de los jóvenes del barrio del Nazareno aquí está nuestro compañero por ahí también estaba compañero Miki de Panteras de Miranda que estaba dando la clínica de basquetbol a los niños y las niñas la cultura con, barrio, con corazón, cultura corazón adentro de los compañeros cubanos y cubanas es todo un gran esfuerzo bonito que estamos haciendo compañero presidente y le damos el pase para escucharlo desde allá bueno, buenas tardes queridos compañeros aquí desde el estado Lara y con el estado Lara con el occidente del país un saludo al barrio El Nazareno ...a todo Petare, al municipio Sucre, al estado Miranda... ...bueno, querido compañero, vicepresidente político, canciller... ...y protector del pueblo de Miranda, ahí está, mire, nosotros llegamos... ...como dice Elías, casi en la madrugada, aterrizamos a las 11 de la noche... ...y inmediatamente, ahí está, cuando un canciller iba a estar en un barrio... ...trabajando por la paz, la educación, la cultura y la vida... Digan ustedes cuándo ustedes han visto eso. Nunca, jamás. Así que una vez que llegamos aquí, vimos que estabas allí activado Elías y yo pedí que empezáramos la jornada de trabajo, bueno, compartiendo con el barrio El Nazareno toda la jornada de activación de la cancha por la paz y la vida. Ahí saludo a los compañeros del Otro Beta, cuánto hemos aprendido de ellos, del Otro Beta. Nos han dado grandes lecciones humanas, humanas en el campo espiritual. Bueno, como ustedes saben, venimos llegando de una gira europea. Ahora más tarde en la noche vamos a hacer un consejo de ministros para hacer una evaluación y vamos a explicarle al país todo lo que fueron los logros, el aprendizaje... Y todo el beneficio para nuestra patria de esta gira relámpago, profunda y tan beneficiosa. En cuatro días, hay que verle la cara a lo que son cuatro días, exactamente cuatro días. Nos fuimos el sábado a las 11 de la noche y regresamos el miércoles a las 11 de la noche. En esos cuatro días, bueno, estuvimos en Roma recibiendo el reconocimiento de la FAO de las Naciones Unidas, como a Venezuela como el país que más ha hecho en la lucha contra el hambre en el mundo, en el mundo, ¡ah! salieron los fascistas, los fascistas salieron echando humo, ¿verdad? Como desesperados, como locos salieron, y luego el lunes tuvimos una reunión muy buena, profunda que explicaremos ahora más tarde en la noche con el primer Papa suramericano de la historia de la Iglesia Católica, nuestro Papa Francisco y me bendijo este Cristo que nos protegerá nos ha protegido, nos protege y nos protegerá le pedí que me lo bendijera para yo cargarlo todos los días de la vida es el Cristo que protegió a nuestro comandante el Cristo de San Benito se llama, yo no sabía que era de San Benito y bueno, le traje bendiciones al pueblo de Venezuela de este Papa Noble, humilde Francisco, un suramericano igual que tú, igual que él hijo de obrero de un obrero ferroviario y de una ama de casa arriba la clase obrera exactamente y fíjense que estamos llegando, Elías Jagua Milano. Pónmelo en pantalla ahí, Elías Jagua. Yo quiero felicitar porque todo esto, además de la visita, la reunión con el presidente de Italia, aprovechando estábamos en Roma, fuimos a la FAO, al Papa, fuimos, tuvimos reunión con el presidente napolitano, fuimos a la tumba de Antonio. Antonio Granchi, a regar con agua bendita de Venezuela el árbol frondoso que está en su tumba. Antonio Granchi, un santo comunista, Antonio Granchi. Si ustedes estudian la vida de Antonio Granchi, él se inmoló en vida por la clase obrera y la felicidad de la humanidad. Y desde la cárcel lo mató el fascismo de Benito Mussolini, lo asesinó. Lo metió tras la reja y lo asesinó. A ah, Antonio Granchi, gran teórico del marxismo mundial, del socialismo humanista. De Italia para el mundo, gran italiano también. Y bueno, ayer estuvimos, a esta hora exactamente, a esta hora estábamos reunidos con el presidente Hollande, presidente de la República Francesa. Estábamos en Francia, en una reunión extraordinaria. Y de allí para acá. Vinimos a la parroquia Tamaca, aquí en el norte de Barquisimeto. Gobierno de eficiencia en la calle, gobierno adentro, adentro, vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adelante y vamos para adentro. ¿Ah? Ahora es que vamos para adelante. Yo quiero saludar al comandante Reyes Reyes, gran compañero revolucionario, comandante revolucionario a Ricardo Molina, a la compañera Isis Ochoa, jefa de Occidente, por el tremendo esfuerzo que hizo en esta jornada, al ministro Jaime Eltrudi, que llegó también en la gira con nosotros, ministro de Transporte Terrestre, a todos los ministros, ministras presentes, a la primera combatiente Cilia Flores, a los compañeros trabajadores, trabajadoras, clase obrera dirigentes, bueno, a todos y todas. Un gran abrazo, queridos compañeros. Vamos a conversar un rato con Elías. Pendiente el pase con Jorge Arriaza. Compañero vicepresidente Jorge Arriaza, que está en el estado Falcón con nuestra gobernadora Estela Lugo, que se encontraba en Portugal también, firmando un conjunto de acuerdos para traer desarrollo industrial ...al Estado Falcón... ...como parte del gobierno de calle... ...en este caso gobierno de calle... ...internacional... ...ah... ...es un solo gobierno... ...gobierno revolucionario... ...vamos a estar pendientes... ...Elías... ...querido camarada... ...¿cómo marcha Corpo Miranda... ...cómo marchan los planes que aprobamos... ...toda la cantidad de recursos para... ...construir canchas de paz para el tema del agua, la vialidad, para el tema del metro, cómo marcha Corpo Miranda, aprovechando que estamos en el occidente del país y que tú estás activado en el estado que te toca proteger, el estado abandonado de Miranda, bueno, yo quisiera que compartieras eso y además yo quiero saludar al Potro Álvarez, bueno, beisbolista venezolano en grandes ligas, cantante, hombre del pueblo que no sale de los barrios se la pasa allí, barrio adentro con las comunidades, con la juventud y como le estaban pidiendo una canción después de tu intervención Elías, de repente pudiera cantarnos algo el Potro Álvarez, adelante Elía. Gracias compañero presidente, un saludo aquí del barrio del Nazareno para el presidente obrero chavista, Nicolás Maduro. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. vive, la lucha sigue. Bueno, presidente, mire, la revolución es el cambio. Eso que usted decía, que un canciller o un vicepresidente o un presidente como está usted, usted Ande, en los barrios después que venimos de tener reuniones de Estado importantes para Venezuela, para nuestro desarrollo, después de usted haber recibido ese bonito mensaje del Papa para nuestro pueblo, a favor de los pobres, a favor de la juventud, como es el espíritu que anima a la revolución que el comandante Chávez nos dejó en marcha, no nos queda concluir que la revolución es el cambio. Y todo esto que está pasando, todo esto que está cambiando en Venezuela es producto... ...de la revolución que nos dejó el comandante Hugo Chávez... ...mire este, en este pequeño espacio... ...una cancha, la organización de los jóvenes... ...de los consejos comunales... ...del movimiento Petales será Otro Beta... ...recuperaron la cancha, una lucha contra... ...los grupos violentos, los grupos criminales... ...y se impuso la juventud... ...la juventud que quiere la vida... ...la juventud que quiere la paz y recuperaron su cancha... ...y con los recursos... ...del movimiento por la vida y por la paz... ...ya la han levantado... Tienen su clínica de básquet con un jugador de la liga profesional que es del barrio Nazareno y se ha venido aquí a enseñar a sus jóvenes, a sus vecinos, la misión Cultura Corazón Adentro, organizando a las niñas para el baile, para la danza. Y bueno, aquí está Willy, que es uno de los que luchó por esta cancha. Yo quiero darle un minuto la palabra, pero también está otro joven, militar patriota, el teniente... Ahorrado, que está en patria segura protegiendo la vida del pueblo. Los dos grandes programas en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela. El ejercicio de la autoridad democrática, nuestra fuerza armada que ahora viene a proteger la vida del pueblo y no a obedecer órdenes inhumanas como aquel 27 de febrero, sino vienen ahora a proteger junto con los consejos comunales la vida del pueblo, junto con nuestra juventud civil, militar. Es el legado de Chávez. Cuando uno ve esto, Chávez vive, presidente, presidente Nicolás Maduro. La fuerza de la juventud militar, civil, de los barrios, unida para la vida, por la vida, por la paz. Y bueno, Corpo Miranda ya abrió las 23 obras que usted aprobó, están en marcha. Y mucho más allá, estamos haciendo milagros, trabajando con los consejos comunales de limpieza, en las principales calles, avenidas, ante la ausencia. Usted sabe que aquí, tanto en este municipio, como en la gobernación del Estado lo que impera es la vagancia. Pero frente a eso, la cultura del trabajo del pueblo, de la juventud y del gobierno bolivariano. Voy a darle un minuto la palabra a Willy para que nos cuente la experiencia de la lucha por esta cancha, por la vida y por la paz. Y luego, bueno, el potro y le damos el pase nuevamente, compañero presidente. Bueno, sí, buenas tardes, este, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este, como usted lo dice, pues, Presidente, aquí estamos, pues, los jóvenes, los jóvenes excluidos del barrio, pues, gracias a este movimiento por la vida y por la paz, este, ya hemos dejado ser excluidos, ya ahora queremos ejercer la vida, pues, la vida bonita. Y como usted lo dijo, pues, nunca, nunca se había visto un canciller de la República en un barrio, pues, como este. este primera vez que, eh, de la historia aquí en Acereno que llega un canciller de la República aquí y eso solamente se logra en revolución, solamente en el socialismo que se logra eso, presidente. Y gracias a esa revolución, a ese legado que usted está ejerciendo hoy de nuestro presidente supremo comandante Hugo Chávez, bueno, nosotros estamos agradecidos, pues, porque eh, a pesar de la violencia, lo que implementa la violencia, la falta este, de seguridad que había en el Estado Miranda, este, nosotros luchamos, pues, Luchamos por este, por este objetivo de lograr de lograr recuperar esta cancha y, y solamente recuperarla, no solamente recuperarla, sino activarla, pues, que los chamos se, in, se, in, se activen en, en, en, en, la, en el deporte, en la cultura, este, el Consejo Comunal activando a los chamos, ¿me entiendes? Entonces eso, eso son parte de todo lo que hemos venido creando gracias al movimiento otro Beta. Que ha ejercido una gran labor en, en los barrios, pues, y cosas como el movimiento así de la paz, el movimiento de la troveta, nosotros queremos seguir que esas cosas sigan sucediendo en nuestra comunidad, después, porque gracias a eso los jóvenes hemos sido recatados de la delincuencia, hemos sido este, apartados del ocio y queremos seguir continuando con esta lucha, pues. Gracias, presidente. Gracias, Potro, algo que comentarnos. Gracias, saludos, presidente, desde aquí. Desde la comunidad de Petare, fíjese, presidente. Agradecido con el canciller Elías Agua, protector de Miranda, quien nos brinda todo el apoyo de trabajar en conjunto para llevarle soluciones a nuestros jóvenes, tener nosotros en el marco del movimiento por la paz y la vida, presidido y encabezado por nuestra primera combatiente, Cilia Flores, que le mando un saludo, nuestra primera almiranta, Carmen Meléndez, de la mano de estas dos grandes mujeres, Estamos llevando no solamente los recursos materiales a cada, juven, a, a cada joven, a cada espacio público, sino que estamos llevando el conocimiento, la preparación, eh, la manera importante como nosotros podemos desde cada punto estratégico apoyar a la juventud que tenga como primera opción un artículo deportivo, una cancha en óptimas condiciones y no la droga o un arma. Entonces, en función de esto, señor Presidente, ...contento ver a tantos niños que se están incorporando a tantas actividades culturales, deportivas... ...y que es simple, un espacio ocupado, un espacio público ocupado, señor presidente... ...por la comunidad es un espacio más seguro. Ya basta el miedo, vamos nosotros como Consejo Comunal, aquí veo el Consejo Comunal del Nazareno... ...que hace acto de presencia, agradecido con el otro Beta, jóvenes que nos llaman y nos, nos permiten compartir con ellos... Eh, camarada Elías, compartir en función al bienestar de cada uno de nuestros jóvenes. El futuro de Venezuela, Chávez vive y la lucha sigue. Adelante, presidente. La lucha sigue. Gracias, compañero y camarada Elías Agua. Y bueno, el compañero Potro Álvarez, que efectivamente está incorporado en el movimiento Por la Paz y la Vida recorriendo, trabajando todo el municipio Sucre, el estado Miranda. Bueno, fue que ustedes vean cómo es una juventud dedicada al deporte, en el caso del Potro, beisbolista, Grandes Ligas, del máximo nivel del béisbol, artista, bueno, canta, ustedes lo han visto cantando, ¿verdad? No quiso cantar ahora. Bailador, cantante, y se fue incorporando a la revolución poco a poco. Lo han atacado desde hace varios años para acá. Bueno, porque él quiso apoyar al comandante Chávez, pues. Ah, no, pero el fascismo le cayó encima. Cuando él fue a votar el 14 de abril, ahorita, él votó en un centro electoral donde votan algunos de los jefes fascistas de la derecha amarilla. ¿No? ¿Oh? Algunos de los jefes fascistas estos que tienen cara de yo no fui. Ustedes saben es más peligroso un yo no fui que un malvado abierto, ¿no? Que sale. Ustedes se acuerdan de Carlos Ortega. De Carmón Estanga. O sea, mentira, o sea, ¿tú no sea mentirosa, tú te acuerdas. Porque pusiste la cara que. Bueno, esos son malvados abiertos. Son perversos sin cálculo. Se lanzan. Paro general. Vamos a la calle, hay que derrocar al tirano, decían ellos. Bueno, decían lo que querían. Ahora, estos hacen lo mismo, sabotean la economía, son fascistas, mandaron a matar a la gente el 15 16 de abril, pero con su carita de yo no fui. Esto es importante decirlo, ponen su cara de yo no fui, su sonrisa, y si te voltea te clavan la puñalada, y te la bailan por dentro y te revientan por dentro son así son como las mafias son como las mafias entonces fíjense ustedes un grupo de de estos jefes fascistas vota en el mismo centro electoral del Potro Potro Álvarez ha votado ahí muchas veces muchos años ah, ah pero entonces ah porque está con Chávez lo agredieron, lo empujaron, lo insultaron, lo persiguieron para que no votara. Él fue y votó y después salió con su cara. ¿Ah? El potro Álvaro estira las manos, ¿verdad? Y lo provocaron. De repente, si él viene, lanza izquierda, derecha, izquierda. Entonces sale él como el violento, ¿verdad? Sale él como el violento, ¿ah? Como pasó con aquel diputado, ¿te acuerdas, Pedro? <risa> ¿Cómo pasó? Provocando, insultando, lanzando gas paralizante, escupiendo a los diputados nuestros y de repente vino uno y se exasperó y hizo lo que no debió haber hecho. Tiró izquierda, derecha, izquierda, pues no debió haberlo hecho. Hay veces que hay que aguantarse porque el fascismo es así. Ellos provocan... Y después salen a decir que los culpables son el pueblo. Así que, ahí está el potro. Ejemplo de la juventud que lucha, que trabaja. Y yo quiero hacerle un reconocimiento por eso. Porque es un muchacho que vino. Bueno, imagínese un muchacho que viene de, de ese mundo, el béisbol, la farándula. Y bueno, quiere a Chávez, ama a Chávez. Se incorpora y de repente empieza un ataque contra él, contra su, su familia, donde vive por Twitter, no es fácil, eso lo que ha hecho es llevarlo a ratificar, a ratificar sus valores y su decisión de hacerse un revolucionario, como se ha ido constituyendo y construyendo este muchacho, lo quiero poner como ejemplo de estas luchas, de estas luchas, ¿no?, bueno, vamos nosotros a darle, sin soltar el pase en el Estado Miranda, para que ustedes vayan viendo, pueden seguir jugando básquet, futbolito, todo lo que quieran, sigan en su actividad ya, pero no los vamos a soltar. Elías, continúa tu actividad mientras yo le doy el pase a el querido compañero, fíjense ustedes, toda una generación de dirigentes chavistas jóvenes. Ah, Todos nosotros, formados por quién? por Hugo Chávez, formados en la ética chavista, que es la ética de la honestidad, la ética de la honestidad, del trabajo por la patria, de abandonarlo todo por la patria. ¿Ah? Si algo nos dejó Chávez, fue una ética, una moral de trabajo, de honestidad, de entrega por la patria. Yo en este marco, antes de darle el pase a Jorge, aunque lo pueden colocar allí en la pantalla. Jorge, el día de ayer, en esta jornada, yo llamaría cruzada anticorrupción, que yo he decidido junto a todo mi equipo de gobierno y el Estado venezolano, emprender con toda mi fuerza, veníamos haciendo. Yo les dije a ustedes antes de salir a ver al Papa, tenemos un pez gordo, tenemos un pez gordo listo un bandido, un corrupto, un ladrón lo tenemos listo y ayer lo capturamos con las manos en la masa el jefe del CENIAT en la guaira jefe del CENIAT en la guaira capturado con toda su banda lo capturamos con algo más de cuatro millones de Bolívares en efectivo, allanamos un apartamento que tenía en un lugar del este de Caracas, un apartamento lujoso, lleno de Bolívares, donde hacía los negocios el bandido este, capturado infragante, él y sus cómplices. Yo quiero felicitar a José David Cabello, superintendente del CENIAT, que personalmente junto al jefe de la CEBIM, nuestro ministro Rodríguez Torres personalmente estuvieron detrás de la pista de este bandido y ellos formaron parte de la operación para capturarlo fíjense ustedes, yo estoy anunciando un combate contra la corrupción y este bandido andaba por la libre ah, por la libre andaba el bandido este él personalmente cobrando la mascada ¿Ustedes creen que nosotros podemos ir hacia el socialismo bolivariano, cristiano chavista con gente corrupta como esta? Yo llamo al pueblo a apoyarme en toda la lucha contra la corrupción, a todo el pueblo de Venezuela, a todos los dirigentes revolucionarios, chavistas, a la gente honesta, más allá del chavismo inclusive a la gente honesta donde pueda estar. Ellos ven que estamos combatiendo. Yo felicito al compañero Eduardo Samán, que nombré jefe de Indepave, porque ha iniciado hoy jueves, hoy ha iniciado el proceso de reestructuración completa de Indepave, como parte de la lucha contra la corrupción y para la protección del pueblo de Venezuela. Mira, vamos con todo. Yo sé que algunos subestiman esta lucha. Algunos lo están subestimando. Bueno, está bien, mejor subestímala. Para agarrarlos con las manos en la masa. Ay, vamos con todo, así es. Pero yo pido al pueblo venezolano que vayamos todos con todo. Con todo. Aquí no se trata de iniciar una cacería de brujas, no. Se trata desde la ética chavista desde la entrega total que hizo nuestro comandante de su vida, por darnos patria, ustedes saben que el comandante Chávez murió pobre, sin ningún tipo de propiedad, ni una casa, ni un carro, nada tenía el comandante Chávez. Y la pensión que ganaba, la daba en becas. ¿Ustedes sabían eso? Y la burguesía lo vilipendiaba, todos los días le decía, un voto de pobreza, un voto de pobreza hizo, de pobreza cristiana hizo el comandante Chávez con su vida. Y si el comandante Chávez nos dejó esa ética de vida, ¿cómo debe ser nuestra vida? Entregada al pueblo. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos, en el caso mío. Yo tengo que cuidarme. Tengo que tener un conjunto de compañeros que me cuiden. Tengo que tener cuidado cómo me muevo de un sitio a otro. Pero... Más allá de eso, la vida nuestra tiene que ser una vida de humildad, humildad, humildad. Un voto de humildad. Y si esa es la ética que nos dejó el comandante Chávez como herencia para construir una nueva sociedad, ¿cómo puede ser que gente que se le da toda la responsabilidad sale con esto? Por ahí salió la ex jefa de Indepavi. Yo quiero salir al paso, porque ella salió como gallita de pelea. ¿Ah? Yo no puedo juzgarla. Ella está en una investigación. Yo no me voy a pronunciar sobre la investigación en relación a ella. Pero ella es responsable directa de que en sus narices estaban robando todos los jefes Indepavi, en todos lados. Tiene responsabilidad política por lo menos. Ahora va a salir... Ah, ya empezó el enemigo a convertirla en héroe. Primera plan en todos lados. Ayer le dedicaron el noticiero de varios noticieros, cinco minutos, con una sonrisa, ya a proyectarla. Ah, yo no la juzgo. No, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero tiene algún tipo de responsabilidad. Debería tener humildad. Debería tener humildad. Y reconocer que subordinados suyos, de su entera confianza, fueron capturados con las manos en la masa podrida de la plata que se robaban a costa del pueblo venezolano. Porque Indepavi, ¿cuál es el objetivo de Indepavi? Proteger al pueblo. ¿Ah? De la especulación del robo a no ellos, le cobraban a los especuladores si le pagaban grandes sumas, los que han sido capturados por lo menos, que está comprobado, ellos dejaban que allí pusieran el precio que le diera la gana al dueño de ese establecimiento. Si no le pagaban, cerraban el restablecimiento y declaraban, estamos combatiendo la especulación. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, corrupción, manipulación, traición al pueblo, traición. Toda corrupción... Es contrarrevolucionaria. Toda corrupción es capitalista, antisocialista, antichavista. Así se vista de rojo el corrupto. Es un antichavista. Es un contrarrevolucionario. Así que yo quería anunciar esto, estimulando al pueblo venezolano a que sigamos en el trabajo, compañero. Sigamos en el trabajo. Ah, pero esa no es la única corrupción que hay. Ustedes ven al diputado este de la derecha amarilla del Estado de Aragua. Bueno, él no me respondió. Ah, la derecha amarilla guarda silencio. Ah, Pedro, la derecha amarilla guarda silencio. Yo tengo silencio cómplice. Yo tengo elementos. La derecha amarilla guarda silencio. Frente a un diputado, ¿cuánto gana un diputado? ¿Seis mil bolívares? Seis mil bolívares. Digamos, un sueldo medio, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién gana aquí seis mil bolívares? Levanten la mano. ¿Quién gana cinco mil? ¿Quién gana cuatro mil? ¿Dos mil? ¡Cero! ¿Cuánto ganan los obreros? ¿Cuánto ganas tú? ¿Mensual? ¿Cuánto te rondea? Dos mil setecientos. Bueno, los diputados con eso... Allá ganas cuatro mil. Bueno, los diputados con eso que ganan... ...se mueven por todo el país. ¿no? Y jamás pudiera, por ejemplo, un diputado honesto... ...tener publicidad en las televisoras, cuánto cuesta, solamente una cuña, le valdría, creo que el sueldo del mes, o cuñas en toda la radio, o publicidad aquí, yo se las puedo mostrar, no se las voy a mostrar porque no le voy a hacer propaganda a ese señorito corrupto de la derecha. ¿Cuánto cuesta tener fija en una página web muy prestigiosa? Es de la derecha la página, la voy a nombrar, es de la derecha. Noticias 24. Tener fija una propaganda allí, averigua cuánto cuesta, eso debe costar más o menos una platica. Y ese señor, ¿de dónde saca plata? Ah, de los cheques que le da la burguesía. Está prohibido expresamente que un diputado reciba ingresos fuera de su actividad como... Diputado exclusivo. La Constitución así lo establece. Ya por allí, ese diputado debería tener varios meses tras la reja. Es mi opinión personal. Ciertamente yo no puedo emitir opiniones personales. Yo soy jefe de Estado porque ustedes me eligieron presidente de la República el 14 de abril por mandato del comandante Chávez. Entonces lo digo como jefe de Estado, pues. Si es verdad, yo no puedo desprenderme jamás de mi condición de presidente y jefe de Estado, en mi opinión como jefe de Estado. Es evidente a la, a la luz de la Constitución y las leyes que ese diputado de la burguesía amarilla tiene una forma de vida muy, pero muy por encima de sus ingresos en su dedicación exclusiva constitucional como diputado. Eso es evidente. Ah, la burguesía amarilla calla. Y aparecen todos abrazaditos con él. Y es un perseguido político. Ah, corrupto es corrupto. Esa es la vieja fórmula. Bueno, como hicieron con la juez Afuni. Yo se lo dije a una gente. Después revelaré a quién se lo dije en este viaje. Se lo dije. Esa señora lo que hizo fue muy grave dejó en libertad a una persona que estaba bajo juicio por lavado de dinero dinero proveniente de la droga muchísimo dinero por estafa lo agarró, lo metió en su oficina lo sacó protegido lo montó en un carro y lo soltó en libertad de manera ilegal si eso lo hace un juez es doblemente culpable porque el juez está para proteger a la sociedad con las leyes de los bandidos, de los que roban, de los más, de este tipo de estafadores y ladrones. ¿Verdad? Entonces la derecha nacional e internacional la convirtió en la héroe y líder paladín de la honestidad. ¿Ah? ¿Dónde queda la ética política? ¿Dónde queda la ética política? Corrupto es corrupto, sea de derecha, de izquierda, del centro, del norte, del sur, del este, o del oeste. Si es una juez que hace esto, es doblemente corrupta. Si es alguien que se dice chavista y hace lo que hizo este tipo de indepave, es triplemente corrupto, porque es traidor, corrupto y contrarrevolucionario. Y si es el diputado... Del Estado de Aragua, de la burguesía amarilla, del partido fascista, también es doblemente corrupto. Además, él aparece, él dice ahora, ja, yo tengo grandes influencias en el Estado. Lo dice, yo sé que lo dice, él sabe que lo dice, él sabe que yo sé. ¿ah? Lo dice, que él tiene grandes influencias y que él va a ser declarado ...inocente, y seguramente le, le pondrán una condecoración, ¿verdad? En la llamada mud le pondrá la condecoración al ejemplo de la mud. ¿Cómo debe ser un político de la mud? Debe ser como el diputado corrupto amarillo del Estado de Aragua. Me imagino, debe ser la condecoración que le van a poner. Bueno, alerta pueblo. Yo llamo a todo el pueblo, a todo, a todo el pueblo, a un combate por construir... Una ética política para un nuevo siglo XXI de la democracia venezolana. Y no dudo en decir, construir la ética chavista, la ética de Chávez para la política y para el poder. Esa es la ética que necesitamos. Hombres y mujeres de la patria, vamos con la ética chavista a construir un mundo mejor. Un mundo mejor, camarada, un mundo mejor. Bueno, vamos a darle pa el pase al camarada Jorge Arriaza, gobierno de calle. Allá se encuentra en el municipio Miranda, en Coro, Estado Falcón. Yo estoy pendiente de ir a Coro, compañera Estela Lugo, usted sabe que quiero visitar a mis familiares que tengo muchas décadas que no visito, o década y media que no visito allá, donde nació mi padre, Nicolás Maduro García y donde están mis raíces por el lado de los maduros, Estado Falcón, llegaron por la vía, Aruba, Curazao, Holanda, mi abuelo era holandés, y el otro día vi a mi tía de 89 años, tenía mucho tiempo que no la veía, y nos pusimos a llorar cuando nos abrazamos, porque recordamos a mi padre, que murió en el año 89 en un accidente de tránsito, casi desde esa época no nos veíamos de verdad, sí, juntos, ¿no? No habíamos saludado de lejos. Adelante, compañero, Jorge Arriaza. En coro. Muy buenas tardes, presidente. A las 4 y 20 estamos aquí, como bien lo dice, en el estado Falcón, en coro, en su casco histórico. Hemos visto en este gobierno eficiencia en la calle, entre otras cosas, cómo este hermoso casco histórico de coro, desde aquí es el centro hasta la vela, patrimonio cultural de la humanidad, ha sido mantenido, bueno, por la revolución bolivariana, por el gobierno revolucionario en todos sus niveles. Aquí me acompaña la gobernadora Estela Lugo de Montilla, aquí está también el diputado Jesús Montilla, me acompaña el ministro Mayor General Ever García Plaza, Ministro de Transporte Aéreo y Acuático, y me acompaña el compañero Adrián, Adrián Robles, que es vocero de su Consejo Comunal, vocero de Patrimonio, tiene 23 años dedicado al tema del patrimonio aquí en el casco histórico de Coro. Y por supuesto aquí están, bueno, los alcaldes, las alcaldesas y el pueblo, el Poder Popular organizado, los consejos comunales, los voceros del Poder Popular presentes en este gobierno de eficiencia en la calle. Podemos decir, presidente, bueno, que no el Estado Falcón se llevó el premio en cuanto a actividades realizadas, ¿no? 92 inspecciones, 49 asambleas y 30 actividades de gestión de gobierno. Además, bueno, se aprobaron 114 compromisos. Nosotros le hemos dicho al pueblo... ...de Falcón y a todos los pueblos que hemos visitado. Nosotros vinimos a Falcón, bueno, tres oportunidades. Estuvimos el primer día en una un sector muy humilde... ...aquí mismo en Coro, bueno, y donde estuvimos recorriendo casa por casa... ...estuvimos, bueno, en casos críticos que ameritan, bueno, intervención inmediata... ...de cualquiera de las instancias del gobierno, y allí se decidió... ...gracias también al ministro Ricardo Molina, a la gobernadora bueno, aprobar en estos compromisos el lanzamiento del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, allí en Sumurucuare, allá hay zonas de riesgo, allá hay una quebrada, allá hay cables de alta tensión, bueno, y fue además una experiencia muy hermosa. Luego estuvimos inspeccionando el Parque Eólico de Paraguaná, que construyó bueno PDVSA y vimos allí esos 76 aerogeneradores que ya están bueno en construcción ya está más de la mitad en funcionamiento bueno y están aportándole ya al sistema integrado eléctrico nacional bueno y es energía limpia energía bueno que no contamina nuevas tecnologías en ese caso es un acuerdo con España estuvimos también con la gobernadora en cómo se llama la empresa gobernadora Funda Funda, Funda región que es una empresa de la gobernación, donde se hacen insumos para la construcción, concreto, cemento, donde hacen bloques ecológicos, vialidad. De verdad, una experiencia muy hermosa. Estuvimos en Amuay, presidente, visitando las zonas que fueron afectadas por esa terrible explosión del 25 de agosto del año pasado. Todos recordamos el dolor de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, ante aquellas circunstancias, suspendió la campaña electoral y puso a su equipo de gobierno, bueno, desde el vicepresidente, el presidente de PDVSA y ministro de Energía, todos, bueno, a la disposición del pueblo allá de Amoay y de Paraguaná, dispuestos, dispuestos a solucionar una situación tan compleja. Y allí estuvimos, y vimos la realidad. No sabemos cuántas viviendas, cuántas, más de 800 viviendas, ¿verdad? 800 viviendas. 840 y tantas viviendas entregadas a las familias, bueno, que perdieron su vivienda por completo, pero también vimos cómo se eh, arreglaron los techos, las paredes, una intervención muy importante, gracias al gobierno revolucionario, al comandante supremo Hugo Chávez, a PDVSA, la nueva PDVSA, bueno, que asumió su responsabilidad, y ahí tenemos que seguir trabajando, ya estábamos con el alcalde, con Pepe Iglesias, la gobernadora, y hay mucho que hacer también, y hoy estuvimos en el casco histórico... De coro también estuvimos en una comunidad en la Florida, ¿verdad? Esta mañana haciendo una asamblea en un espacio que va a ser para el movimiento por la vida y la paz, donde vamos a hacer una cancha, un centro por la vida y la paz, donde hay cultura, donde hay deporte, donde hay futuro. Ahí estuvimos esta mañana y estamos viendo algunas imágenes. Presidente, bueno, eso fue toda una experiencia hermosa, compartir con los niños, con las niñas. Esos son espacios que vamos a recuperar. Ahí estaba el campeón, ex campeón mundial de boxeo, Arambulet. Noel, Arambulet. Noel Arambulet estaba con nosotros, ahí estuvo practicando. Y él va a estar al frente de todo el aspecto deportivo de esa cancha por la vida y por la paz. Le devolvemos el pase, Presidente, para cualquier pregunta y para los anuncios. Adelante, Presidente. Gra Gracias camarada, Chávez vive, Chávez vive y vive, oyeron, Y ustedes saben que para que Chávez viva, allá hay un libertador, mira, apareció el libertador hecho niño, Ah, ven para acá, ven, mira, hijo de obrero, tráelo ahí cargado, hijo de un obrero, el libertador hecho niño, como son nuestros niños, y niñas libertadores y libertadores y libertadora mira con su patilla camarada libertador venga para acá coño pero es alto ¿Ah? ya tienes tú ocho, Cállalo, aquí se para ¿Ocho años no, no. pero eres gigante mira ah cómo te llamas tú Gabriel Gabriel y dónde vive en Tamaca Tamaca aquí mismo en Tamaca ¿Y quién estaba ahí contigo? ¿Tu papá? ¿Ah? ¿Ese era tu papá? ¿No? Mira, ¿y este uniforme Libertador? ¿Desde cuándo lo usa? Desde mucho tiempo ¿Verdad? ¿Tú declamas algo del Libertador? Sí ¿Qué declamas? ¡Lánzate pues! Mientras que la negra matea me tuvo que amamantar, me llamaban Simoncito, el niño ejemplar. Fui ese niño que soñó mucho sueño sueño que se hicieron realidad, volando, volando como paloma, con signo ilustre libertad. Bolívar mi apellido y libertad nacional del yugo español, convirtiéndome en ilustre, ilustre y libertador. Yo, Simón Antonio de la Santísima Trinidad. Bolívar para su blanco, padre de la patria, capitán general de los ejércitos y libertador de Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, le damos la más calurosa bienvenida a nuestro presidente, Nicolás Maduro. Este tremendo uniforme. Un aplauso a Gabriel, a Bolívar, hecho niño. ¿Qué saben? Por eso es que esta revolución se ha sembrado profunda en el alma nacional. Nuestro comandante sembró al Bolívar resucitado en los valores de la patria entera. Por eso es que esta derecha apátrida puede ir a Washington a buscar apoyo para tratar de derrocar la revolución, para tratar de acabar con la revolución, pero ni con Washington, ni un millón de Washington podrán con la conciencia de millones de niños Bolívar que tenemos aquí y de la patria Bolívar, el pueblo Bolívar. Muchas gracias a Gabriel, la seriedad ¿ah? con que él asume el amor al padre de la patria. Bueno, y fíjense, nosotros, no hay un lugar donde nosotros vayamos, donde no aparezcan los niños y niñas con su uniforme de la patria y declamando, haciendo teatro con aquella facilidad, inteligencia, con aquella plasticidad en el hablar, en el actuar. Es una generación eh, virtuosa, realmente, gigantescamente virtuosa. Tenemos el otro pase que vamos a hacer a el Yaracuy. Allá está, ya les voy a decir dónde está aquí los datos, compañeros. Tenemos en el Yaracuy, ahí Lara está. ¿Y Yaracuy? ¿Cómo? No, no, yo quiero el Yaracuy. <risa> Bueno, están haciendo la conexión ahora con Yoracuy pues tenía otro pase Mientras tanto, bueno Querido Jorge Arriaza Vamos a hacer anuncios simultáneos Aquí en el Estado Lara Se desarrollaron 124 actividades Hasta el cierre de este documento Porque siempre después del cierre Llegan las actas de otras actividades. 87 inspecciones a distintas obras. Esta es una inspección a esta obra maravillosa que estamos haciendo con la República Islámica de Irán. Aplausos. Trabajadores, trabajadoras, 4.032 apartamentos, de este desarrollo urbanístico que vamos a llamar el barrio Aves de Yucatán, un barrio popular, un barrio para vivir con dignidad. Hay que rescatar el concepto del barrio, el barrio donde vivimos con dignidad, con amor, donde somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Así que aquí vamos... Dicen que con un 40% de avance, ustedes pueden observar toda la maquinaria. Hay 2.682 apartamentos. Miren, mí, ah, no, esto es increíble. De 85 metros cuadrados, una sabana. Tres habitaciones, dos baños, la sala, comedor, la cocina, el lavandero. 1,344 apartamentos de 68 metros cuadrados, que ya es grande un apartamento de 68 metros. De dos habitaciones, un baño, una sala, una cocina y un lavadero. Una cosa de calidad. Nueve simoncitos, nueve simoncitos, siete canchas deportivas, una escuela primaria con gimnasio, un liceo con gimnasio, un hospital, dos bibliotecas, dos centros culturales, tres canchas múltiples, ocho parques infantiles, su estación de policía, una estación de defensa civil, cuatro locales productivos, había que ver cuando decimos productivos qué van a producir, y dos centros comunales. ¿Por culpa de quién? Bueno, compañeros, a cuidar esta ciudad. Cuatro ¿no? mil apartamentos, quiere decir que aquí van a vivir veinte mil personas por lo menos. Por lo menos, veinte mil compatriotas dignamente. Y el día que lo estemos inaugurando, dentro de unos seis, ocho meses, aquí estará. La bendición de Chávez, vendremos a inaugurarlo en su nombre. Por él y en él vendremos. Quisimos venir aquí a esta obra del norte del municipio de Ribarren. Al norte de Barquisimeto cuando venimos por la carretera, la autopista, se ve todo Barquisimeto allá, extendido, hermoso Barquisimeto. Un saludo al pueblo hermoso y noble de Barquisimeto. Estamos en diálogo bolivariano. Diálogo bolivariano es un instrumento comunicacional del gobierno de calle. Ya llevamos 18 diálogos bolivarianos en 50 días. ¿eh? Porque estamos acelerando la revolución la forma de superar y derrotar la conspiración imperialista de los Estados Unidos contra nuestro pueblo y de la derecha fascista es acelerar la revolución no es pararla y menos retroceder aquí nadie vino ni a parar ni a retroceder la revolución yo vine y el comandante me dejó para acelerar la revolución socialista del siglo XXI venezolano. La revolución popular de Chávez. Para eso hemos venido. Para eso estamos todos y todas. Para hacer la revolución. No un gobiernito que medio gobierne, no. Revolución. Revolución. Poder popular. El gobierno es un instrumento de la revolución, del poder popular, electo democráticamente. Pero el gobierno es el principal instrumento que tiene el pueblo para hacer la revolución. Hay que tener claros los conceptos, no confundirnos. Entonces fíjense ustedes, 22 asambleas y 15 actividades de gestión de gobierno que llamamos, que son inauguraciones, etcétera. ...124 actividades camaradas, 124, 124 actividades... ...en seis días, desde el día que yo vine aquí... ...a la Universidad Politécnica Territorial Andrés Ruiz Blanco... ¿Ah? que tuvimos esa jornada tan bonita... ...que fue el día que, sin mal no recuerdo... ...compañera María Cristina Iglesias... ...ministra del Poder Popular de los Trabajadores y trabajadora fue el día que llegamos al acuerdo con los profesores universitarios los trabajadores y los empleados ustedes saben que la derecha persiste en el intento de hacer perder el, el año escolar a los estudiantes al 15% debemos tener claro del 100% de los estudiantes universitarios del país el 85% Está terminando su semestre bien, su año, y están graduándose, más de veintipico y pico de mil. Están graduándose. Felizmente se están graduando. Yo gradué de unas médicas y médicos hace unos días atrás. El 15% apenas, que son las universidades que dirige la derecha, ellos se han empeñado en pararlas, que no haya clases y que los muchachos pierdan las clases, pierdan el semestre. ...y no se puedan graduar... ...¿qué les parece a ustedes?... ...ellos dicen que van a derrocar a Nicolás Maduro... ...porque es un burro... ...es un bruto dicen... ...me dicen así, me dicen maburro... ...a ustedes se ríen de mí... Me <ríe> bruto <ríe> suena, suena sabroso, me dicen... ...bruto... Suena sabroso ¿verdad?... Yo me dicen bruto... Bueno, este bruto que está aquí, tiene un pueblo, y vamos a hacer la revolución a pesar de ustedes, burreguesito cifrinito, Aunque hay cifrinos patriotas. Existe el frente de cifrinos y cifrinas patriotas y revolucionarios. Yo no voy a decir quién es el secretario general, porque la otra vez se molestó conmigo. Yo sí sé algunos de sus militantes... Jesse Chacón Camillo es un subsecretario ideológico, por lo menos. Pero bueno, lo, todo el cifrino patriota, bienvenido. Y la cifrina, bienvenida para acá. Ah, mira, y hay una. Entonces ellos dicen, yo soy un bruto. Pero lo cierto es que el odio, la obsesión de esta gente, los va a llevar a hacerle perder el año escolar a estos muchachos. No tienen excusa. ¿Qué es que falta presupuesto? Mentira, yo tengo garantizado el presupuesto completico, hasta el último día de este año, y para el otro año, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Presupuesto para la educación universitaria, pública y gratuita, está garantizado. Escúchese bien, oído, pública y gratuita. ¿Ellos saben que es así? Ahora, ellos no quieren que le metamos la lupa a los gastos, a la administración del presupuesto, le estamos pidiendo cuentas. Estamos citando a los rectores uno por uno. Venga con su administrador y dígame qué ha hecho con el presupuesto del año 2010, 2011 y 2012. Y 2013 también. Porque esos son platas de la República. Ajá, dicen presupuesto, es falso. Que los derechos laborales y esto. No, oh, señoras y señores. Los trabajadores, los obreros, los empleados. Aquí hay trabajadores y obreros, la mayoría somos obreros. ¿no? Algunos somos obreros civiles y otros obreros militares. Pero al final es lo mismo, es la misma patria obrera. ¿no? La patria obrera. Ustedes saben, un solo ejemplo, y yo le voy a la palabra a María Cristina ahora para que también nos haga algún comentario. Porque ella personalmente, con nuestro ministro Pedro Calzadilla, ha estado en las mesas de conversaciones con los representantes verdaderos de los profesores universitarios, de los empleados, de los obreros, etc. Miren ustedes, teníamos un rezago de salarios en las tablas, tabuladores, de varios años. El comandante Chávez me dijo a mí el año pasado, atiende eso, Nicolás. Bueno, después vino la enfermedad del comandante y algunas cosas se nos retrasaron. pues. Nosotros estábamos dedicados a atenderlo. ...y a llevar la situación del país. Así que una de las primeras decisiones que tomamos después de ganar las elecciones... ...fue instalar la reunión normativa laboral como lo establece la ley del trabajo... ...con todos los sectores. Por primera vez oído al país, oído lo que voy a decir... ...por primera vez en la historia de las universidades del país...